Palabras de bienvenida para que dé su conferencia. Para quienes no estuvieron en el momento eh, de la explicación, los profesores mexicanos, tanto David Peña como Celia Palacios, no pudieron abordar el, el avión. Se quedaron en el aeropuerto porque les faltaba medio minuto para tener validez el pasaporte y entonces por ese visado no, no pudieron embarcar. Entonces, yo entiendo que ahora Celia y David están al día con los pasaportes para una próxima vez. Pero ahora, eh, eh, eh, antes ya David nos dio unas dos impresionantes intervenciones y ahora es eh, la profesora Celia Cruz, Celia eh, Palacios. <ríe> Como ayer, ¿no es cierto? Y entonces, a la, ella es la directora. Sí, es, es Celia Palacios. Ajá. Soy Celia Palacios, claro. Ojalá claro. sea tan famosa como lo que, Celia Cruz. Lo que pasa es que anoche contigo, en la ausencia, estábamos bromeándote eh, mientras teníamos una reunión con todos los profesores y ahí te mentábamos a ti como Celia Cruz. Ah. Y después, <risa> anoche fue, sí, así que <risa> estuviste presente con nosotros eh, durante la cena. Pues ojalá eh, se hubieran echado una cerveza a favor mía y entonces todo está perfecto. Sí, entonces ella eh, es directora de la funda de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y entonces bueno, para el conocimiento tuyo, Pablo, y, y de Alberto, todos. Bueno, eh, nosotros ya estamos firmados, convenidos, mediante un acuerdo con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y Funedere. Entonces, ahora yo le doy la bienvenida a, a Celia para que nos dé su exposición y esperamos vernos pronto allá en la tierra azteca o acá en Quito, en la mitad del mundo. Bienvenida Celia. Muchísimas gracias. En verdad que no pudo haber sido mejor la, eh, la forma de introducirme y ojalá yo sea tan famosa y rica algún día como lo es Celia Cruz. Que, bueno, Dios la tenga en su gloria, definitivamente. Yo me siento muy honrada de cumplir con ustedes con esta charla, porque cumple el sentido profundo del motivo por el que estamos haciendo nosotros desde México y ustedes en la mitad del mundo, en Ecuador, haciendo todo este, todo este congreso tan interesante. Esta recién estrenada alianza FUNEDERE y FEMEXER es el motivo de mi conversación, de mi charla que quiero compartir con ustedes. Las asociaciones de pacientes somos entidades que tenemos muchas cualidades desde mi punto de vista personal, superiores a muchas otras organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros contamos con tres elementos muy importantes que definen nuestro actuar, voluntad, pasión y determinación. No somos como las instituciones de salud que proporcionan servicios y apoyan a la población, pero lo hacen la mayoría, desafortunadamente, porque buscan a través de su trabajo un cheque mensual o quincenal. Nosotros, en las asociaciones de pacientes, trabajamos porque queremos. Desafortunadamente, las circunstancias nos han puesto en ese camino, que no todas las personas en las asociaciones, eh, que no todos los, la, todo, no todos los pacientes eh, reciben y toman su deber de ayudar a, su, a los seres queridos, pero la mayoría sí hacemos eso. Y ese es un deber sagrado con el que estamos cumpliendo porque queremos, porque tenemos voluntad, buena voluntad. Y claro, eh, lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida de aquellos a quienes amamos. Todo esto que estoy comentando lo digo con amplio conocimiento de causa, porque he tenido la fortuna de conocer a líderes de pacientes que, que, que poseen dentro de sí estas honrosísimas cualidades. Y a pesar de que han perdido a familiares muy cercanos y muy amados, siguen trabajando en este sagrado deber. Yo así le digo, sagrado deber de servir a otros. Es por ello que me siento muy honrada de pertenecer a una organización de pacientes y aún más de poder colaborar en alianza con muchas otras, como lo vieron ustedes en la diapositiva del principio. Eh, Desafortunadamente, eh, esta tarea, este trabajo de ayudar y de servir, aunque tenga la mejor de las intenciones, no siempre es fácil. Hay muchos escollos y muchos otros eh, aprendizajes que tenemos que ir avanzando en el camino. No todas las cosas las, las eh, nacemos sabiendo. Es por ello que a veces hay cualidades, hay experiencias, hay cosas, hay conocimientos que debemos de aprender de otros. Hay otro, también hay otro caso, en que las asociaciones de pacientes son pequeñas, tienen pocos pacientes, y entonces el potencial de sus voces no es lo suficientemente fuerte como para apalancarse en la sociedad y hacer escuchar su voz ante las autoridades de salud. Esas son dos razones, y no las únicas, por las que es conveniente aliarse con otras asociaciones de pacientes. Quiero resumir eh, como tres los motivos principales para alcanzar una, una alianza de pacientes que sea de mutuo beneficio. Ellos, estos tres motivos son aprender, apalancarse y mejorar nuestra operación táctica. No estoy diciendo nada nuevo, nada que nadie sepamos, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que considerar que no, eh, no todas las eh, maneras de comunicarse con ciertos elementos de un círculo virtuoso, que así nosotros en México le llamamos a la comunidad completa de enfermedades raras, eh, podemos comunicarnos con todos de la misma manera. Me explico un poco mejor. En el círculo virtuoso contamos con los pacientes y sus familias el, el amplio conjunto de todas estas personas. Pero también hay entidades metafamiliares que son las organizaciones de pacientes. Están los organismos regulatorios de cada país y los mundiales. Están las instituciones de salud, está la academia que es muy importante para impulsar el, el avance en los, el conocimiento científico hacia los tratamientos todas estas entidades y otras que se van sumando, la industria farmacéutica que no debemos nunca sacar de nuestra ecuación. Con todas estas entidades tenemos que comunicarnos diferente. Y por supuesto con la sociedad civil que en algunos casos se convierte en nuestro apoyo principal. Y bueno, esta es una de las razones por las que podemos aprender diferentes modos y caminos de tratar y de comunicarnos. Otra de las razones por las que las alianzas son muy importantes es porque queremos adquirir conocimiento. Ya sea el que han adquirido otros sobre los datos generales, eh, porque queremos eh, conocer cómo se manejan eh, científicamente los diagnósticos o cómo se maneja científicamente las pruebas clínicas. Todas estas, todos estos detalles, este conocimiento, este, perdón que lo diga en inglés que me cae un poco gordo hablar en inglés, pero a veces es necesario. Este know-how nos ayuda a las asociaciones de pacientes a ir avanzando en nuestro camino y poder entender mejor la posición que tenemos en la sociedad para exigir lo que necesitamos, el acceso al tratamiento. Y por último el colaborar en estas tareas mutuas, adquirir y sistematizar todo esto que he mencionado en el pasado para difundir y concientizar en el entorno nacional e internacional. Me imagino que todos ustedes están al tanto de las iniciativas que la ONU ha lanzado, en las que cada uno, eh, cada país ha trabajado de manera independiente y que en conjunto a través de Euroordis se han lanzado para que el en el concierto de las naciones puede existir esta visibilidad tan importante para las enfermedades raras. Eh, me refiero en particular a dos iniciativas que a mí me parecen muy importantes. El considerar el, que la salud universal no puede existir si no se consideran a las enfermedades raras dentro de esta declaración. Y la otra es que acabe el diagnóstico, el peregrinaje infinito que muchos niños tienen que sufrir porque el diagnóstico no es acertado y no lo encuentran. Bueno, para estas dos grandes iniciativas no solamente es decir lo que cada uno de manera individual piensa, es agrupar en pensamientos articulados y bien fundamentados, y para eso se requiere una colaboración entre personas y, por supuesto, entre asociaciones de todas estas actividades que yo he mencionado, se deriva algo que, que surge en la naturaleza humana y que yo valoro mucho, que es la amistad. La amistad permea y lubrica y da paso a, a lo que ayuda a que en el mundo las cosas funcionen bien. Perdón que hablen estos términos un poco filosóficos, pero en el fondo las asociaciones de pacientes y las alianzas entre ellos no funcionan sin la confianza. La confianza es justo lo que va a permitir que yo le dé el visto bueno y que yo pueda avanzar tomado de la mano con otra asociación. Es por ello que lo menciono en esta plática. Para, para, la, para tener confianza, para poder avanzar en nuestro camino, para poder el, eh, avanzar en nuestros reclamos, muy justos ante una sociedad. Bueno, eh, en FEMEXER tenemos alianzas de todo tipo. Tenemos más de 70 asociaciones, con las como ustedes vieron en la lámina, 70 asociaciones nacionales con las que estemos aliados. Nuestra alianza no implica cuotas, porque nosotros no creemos en que eh, somos eh, guías imperiosos, guías dictatoriales. Nosotros tenemos un amplio conocimiento que es lo que pone queremos poner al servicio de todas esas otras asociaciones, cada una en, en un nivel diferente de camino que va recorriendo. También tenemos alianzas internacionales de las que hemos aprendido y con las que hemos colaborado. Todo este eh, gran entramaje con el que hemos caminado y, y aprendido, lo queremos poner al servicio de todos ustedes ahora con la nueva alianza Funedere-Femexer, de la que estamos muy, muy orgullosos de participar, muy agradecidos con el doctor Gijón, con Santiago que nos ha ayudado muchísimo para esta conexión internacional. Justo acabo de demostrar con la conversación que tenemos cómo la confianza puede mejorar todas las cosas y nuestras comunicaciones han sido estupendamente bien desde el punto de vista técnico, gracias a la confianza que ha puesto Santiago con nosotros y el doctor Gijón. Bueno, yo eh, estoy a sus órdenes, quiero comentarles que las alianzas son la mejor manera de avanzar en este pedregoso camino. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho los minutos que me hayan puesto de atención. Muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? <risa> ¿Alguien va a hacer alguna pregunta a la doctora? <risa> es, eh, Celia, Celia, debo decirte que eh, los profesores... Eh, españoles, argentinos, brasileños están aquí escuchándote con mucha atención. Muchas gracias. Y, y quiero repetir algo que en una de las conferencias el doctor Julián Nevado de, de España expresó lo siguiente. ¿Cuál es el modo en el que nosotros vamos a responder después de este evento una vez que se ha Plasmado alianzas internacionales, se han reunido a los doctores médicos, investigadores, pacientes, familias, fundaciones, federaciones. Entonces el doctor Nevado preguntó rápidamente: ¿y ahora qué vamos a hacer con toda esta fuerza que se ha aglutinado? Porque además el profesor Alberto Fenokio de Argentina pues eh, estuvo gratamente sorprendido por la presencia de los pacientes. A, ayer debo contarte que como tú tienes el programa, intervinieron de una viva voz en un acto muy emotivo, eh, pacientes con algunas patologías y estos oh, pacientes que son unas personas en extremo, inteligentes, muy sensibles, sí. pues han dado una muestra de que ahora en este evento se han aglutinado todos los que tenemos que ver de una forma u otra con las enfermedades raras. Entonces, la pregunta para ti es, una vez que no hubo cómo responder al doctor Nevado ese momento y decirle, ¿y cuál es nuestro siguiente paso una vez que estamos ya en la acción ...mancomunada de un modo internacional? Bueno, eh, nosotros tenemos algunas formas de responder para esta pregunta de manera particular... ...y espero que aplique también para ustedes. Eh, una de las primeras cosas que tomamos en cuenta o que queremos tomar en cuenta... ...es un inventario de los recursos que tenemos que podemos poner al servicio de los demás. Me explico. En México contamos con un maravilloso servicio que se llama Access Salud, el cual proporciona información, orientación y apoyo psicológico a todos los pacientes con enfermedades raras. Esa es una de las cosas que nosotros ponemos al servicio en este momento para toda la gente en Ecuador. Es gratuito y, y funciona a través de las tecnologías de la información. También nosotros tenemos cierto, cierto camino andado en, en la forma de cabildear con los legisladores de nuestro país que es algo que también podemos poner al servicio de la gente de Ecuador. Eh, me gustaría también saber cuáles son los servicios con los que cuenta Ecuador para que podamos nosotros eh, remitir a, las, a los ecuatorianos que viven en México o a los mexicanos que viven en Ecuador. ¿Cómo podemos eh, eh, avanzar en este camino? En fin, estos son tres, tres eh, caminos, tres líneas de trabajo con sí, las que bien, podemos... Bien. Claro. Tres líneas de camino, eh, de, de trabajo con las que podemos empezar a, a, a movilizarnos, como bien señala Julián. Hay que poner en marcha todo el potencial de entusiasmo y de determinación que acaba de despertar. Eh, doctor eh, David, que está aquí presente escuchando, también a él le gustaría comentar algo y me permite usted cederle la palabra. Claro, por supuesto. Gracias, Milton. Y a todos los que ahí están reunidos, muy buenos días o muy buenas tardes, según sea el horario internacional. Una de las más importantes características que debe tener el juego de las alianzas es el no trabajar con protagonismos exacerbados. Todos deben de trabajar sumando. No debe haber protagonistas que contaminen y que pongan en riesgo la marcha por opiniones totalitarias o aspectos que tienen que ver con una sola opinión y ninguna otra. Si las alianzas trabajan bajo consentimiento de confianza, amistad, no hay ningún problema. Si nuestra experiencia nos dice que si sometemos a nuestros aliados a control, los aliados no responden. Si damos libertad en un ejercicio absolutamente práctico, los aliados se sienten con toda la confianza. Ya sabemos que hay quienes mueven, ya sabemos que hay quienes siguen, ya sabemos que hay quienes piensan, ya sabemos que hay quienes ejecutan. El que piensa, el que organiza, el que ejecuta, el que está atento, el que se checa todos los errores, es un grupo que debe estar a disposición de todos sin un control que tenga que ver nunca con este aspecto de protagonismo que no nos lleva a ningún lado. Esa sería mi opinión y quiero terminar diciendo muchas gracias. Es un honor para nosotros haber participado con ustedes a la distancia y en verdad nos sentimos muy contentos de conocer a nuevos amigos a los que permanentemente estaremos dándole seguimiento. Muchísimas gracias. Espero que eso haya respondido la pregunta o podemos ampliarla. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes? Pues ya está bien, Celia. Eh, yo creo que las expresiones de David son en extremo valiosas. Ahora mismo están aquí representantes de varias organizaciones de enfermedades raras y yo quiero repetir, David, lo que tú acabas de decir es que entre todos sí podemos hacerlo todo. Y la aglutinación de las asociaciones, de las federaciones, de todas las agrupaciones de enfermedades raras en el Ecuador que nos están escuchando ahora, es que tiene que ser de un modo, como dice David, un modo sincero, amistad. Yo no encuentro otro camino. Es correcto. Agradecemos la intervención de la licenciada Celia Palacios y también de la intervención del licenciado David Piña. Estamos muy Peña, perdón, estamos muy agradecidos por, a pesar de la distancia, poder conectarse con nosotros. Les mandamos un abrazo. Les mandamos un abrazo afectuoso. Igualmente, igualmente, igualmente y muchas gracias por todo. Que cambian el pasaporte. <risa> bueno.